Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy pues vengo a hablaros un poquito del tema de los preentrenos, vale, que es una pregunta que me soléis hacer con bastante frecuencia ya sea por redes sociales, por el chat de la página web o aquí mismo en la tienda así que sin más, iniciamos el vídeo Bueno, lo primero que debemos saber sobre estos suplementos es que son suplementos destinados a ofrecernos una mejora de rendimiento físico en un determinado momento, ya sea gracias a ingredientes como la cafeína que estimularán nuestro sistema nervioso, como la betalanina que nos ayudarán a retrasar la aparición de la fatiga, o como la citrulina o la arginina como precursores de óxido nítrico y vasodilatadores. Estos, entre otros sinfín de, de ingredientes que mejorarán nuestra capacidad física eh, en general. Eh, hasta aquí todo perfecto, parecen suplementos realmente buenos en cuanto a la mejora de la capacidad física que nos ofrecen, pero presentan un problema fundamental y es que son suplementos que no están concebidos como para consumir todos los días debido a la tolerancia que crea nuestro cuerpo respecto a ellos, es decir si yo estoy consumiendo la misma cantidad de pre durante todos los días en todas mis sesiones de entrenamiento, al cabo de una semana o incluso cuatro días, según reflejan algunos estudios, nuestro cuerpo creará tolerancia respecto a él y necesitaremos aumentar la dosis para seguir notando los efectos. Entonces, eh, ¿cuál es mi consejo? Que los utilicemos en momentos realmente puntuales, ya sea porque estemos realmente cansados debido a problemas familiares, problemas en el trabajo, eh, estudios... Eh, momentos en los que a lo mejor vayamos a tirar un RM No sé, entrenamientos que sean realmente intensos Ya sea por el volumen de carga, eh, por el volumen de ejercicios ¿vale? Momentos puntuales No podemos eh, pretender eh, consumirlos todos los días Porque como os digo, crearán tolerancia Y probablemente si no aumentamos la dosis No vayamos a notar absolutamente nada más allá del propio efecto ¿vale? Otra pregunta que me soléis eh, hacer respecto a estos eh, suplementos es ¿cuál escoger? A ver, realmente eh, va a depender mucho de la tolerancia que ya tengáis respecto a este, a este tipo de suplementos. Especialmente a lo que es la, la cafeína, el es el ingrediente que mayores quebraderos de cabeza trae este, en este punto. Ya que eh, solemos consumir eh, cafeína a nuestro día a día, pues normalmente con bastante con bastante frecuencia. Entonces, eh, mi, mi opinión, mi, mi a lo mejor top 3 respecto a los pre-entrenos, como podría decir, eh, en tercer lugar, el Total Rush de weider es un pre-entreno que a mí me, me, gustó, me gustó bastante, bueno, buenos efectos, buena estimulación, muy buenas sensaciones. El problema eh, la dosis es bastante grande y la verdad que el sabor pues deja un poco que, que desear, aunque como siempre le suelo decir aquí a, a los clientes, a los que me preguntan, realmente en un pre no esperes un, un sabor bastante logrado, ya que suelen, por norma general suelen ser eh, bastante, bastante flojos en, en este punto y realmente no es, no es lo importante en lo que nos tenemos que basar a la hora de, de escogerlo. Vale, ese sería el tercero. En segundo lugar probablemente pondría el Animal Fibri. Fue un preentreno eh, que compré por recomendación de un compañero y la verdad es que aunque los ingredientes son muy básicos, presenta cuatro o cinco ingredientes prácticamente, funcionan realmente bien y en una dosis bastante generosa. ¿no? Un punto a favor de este pre-entreno es que todos los sabores que he probado están realmente buenos o a mí personalmente me han gustado bastante desde arándano, manzana, eh, limón, están muy, muy, muy buenos, la verdad. Muy buenas sensaciones, como os digo, y sin más necesidad el segundo. Luego, en el primer lugar, probablemente pondría el C4 Ultimate. Para mí ahí es la formulación, a lo mejor, más, más completa, presenta una muy buena cantidad de ingredientes, en unas dosis muy, muy generosas. Y la verdad que otro punto a favor, eh, los sabores están bastante, bastante buenos. También os digo que yo no soy nada exquisito, eh, no soy muy mm, no tengo un paladar, por así decirlo, muy, muy refinado, entonces me, me, da un poco, me da un poco igual y no, me es difícil decir que un pre está, está asqueroso. Entonces, eh, en primer lugar es el, el C4 último creo que presentaba 300 o 350 miligramos de, de cafeína por dosis. La dosis también es un poquito grande. No, no recuerdo cuánto eran, si, si el tamaño del casito era 15 15 gramos aproximadamente. No, no, no lo recuerdo mucho, no lo recuerdo mucho porque hace tiempo también que no, lo, que no lo añado. Pero, como os digo, en general por, por dosis presenta eh, una muy buena cantidad de, de ingredientes y en buenas cantidades, que seguramente eh, os favorezcan ese, esa mejora de rendimiento físico. Luego, eh, quizás eh, añadiría un cuarto, no entraría dentro del top 3, y es el Focus que formuló Big eh, hace poco. Eh, si bien es un preentreno eh, bastante famoso en en los últimos meses el, cuando yo lo he probado más allá de meterme en una burbuja, más allá de esas sensaciones de visión túnel concentración, enfoque no he notado tampoco eh, algo que, que me llame mucho más la atención más allá de, de eso, si bien presenta 300 miligramos de, de cafeína la estimulación tampoco es muy tampoco es muy grande en este, en este punto un punto bastante, bastante en contra de este preentreno entreno es que los sabores he eh, presentado sabores que eh, Lollipop y sandía y realmente a cada, a cada cual peor la verdad o sea, no me, no me han gustado absolutamente nada eh, suelen dejar un regusto bastante malo al menos en, en mi opinión y como dije anteriormente yo no tengo para dar eh, nada refinado pero eh, en este sí que me, que me atrevo a decir que es realmente, realmente asqueroso Y como os digo, el, el regusto que, que deja no es, no es nada agradable Entonces, como os digo, eh, no entraría dentro del top 3 A nivel de enfoque, concentración, es brutal Porque te mete en una absoluta burbuja con tu música eh, No vas a, a querer saber nada de, de nadie Y vas a ir bastante bastante enfocado y concentrado en lo que, en lo que te toque ese día pero como os digo más allá de esto no, no noté una, una gran mejora en, en nada ni, ni en fatiga, ni, ni en poder eh, tirar más, no, no noté grande, grandes cosas Un punto a favor de, de ese si es la si es la dosis la cual es bastante, bastante pequeñita, creo que eran en torno a a 3 gramos creo que es el, el casito 3 5 gramos pero recordad que no entonces es un, un punto a, a favor y bueno eh, sin más eh, aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo he intentado hacerlo como siempre lo más ameno sin mucho sin mucho tecnicismo porque tampoco eh, me atrevería aquí con lo, con lo mal que se me da hacer estas cosas como dicen muchos eh, tampoco me atrevería aquí a poner eh, muchísimos tecnicismos simple eh, cortito y al pie os he dado mi, mi punto de vista en cuanto a los pre-entrenos como os digo, eh, si os ha gustado pues dejadme un like que siempre se, se agradece si no os ha gustado, pues lo siento muchísimo lo que hay para gustos en los colores y sin más me despido muchas gracias y nos vemos en el siguiente